Primer premio, Universidad Talab. Equipo, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid y Dimetrical de Analytics Lab SL. Manuel Gertrudix, profesor titular de comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿En qué consiste su proyecto? Bueno, Universidad Talab es una iniciativa público-privada en la que participan, además de la empresa Dimétrica, seis universidades públicas, en este momento la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid. Y también se han incorporado la Universidad Carlos III, la Universidad de Valladolid y muy, muy recientemente, este próximo viernes, tenemos la oportunidad de que se incorpore la Universidad de Huelva. Es una iniciativa que sobre todo lo que trata es de valorizar el enorme potencial que tienen los datos que se publican en Universidad una iniciativa que provee multitud de dataset sobre la actividad de las universidades en sus múltiples ámbitos de, de trabajo y que va a permitir de una forma absolutamente novedosa presentar de una manera dinámica informes, consultar a los datos que publicamos a través de esta iniciativa, ofreciendo una posibilidad tanto a la ciudadanía, a la propia comunidad universitaria, de eh, comprobar cómo esa información es comparable entre universidades y, sobre todo, contribuir decisivamente a la rendición de cuentas y a la publicación de información fácil y accesible para la ciudadanía. Juan Jesús Alcolea, socio fundador de Dimetrical. ¿Qué mejoras aporta su proyecto, basado en datos abiertos al sector educativo? Bueno, pues yo creo que Universidad Talab eh, aporta eh, en dos ámbitos fundamentalmente. Eh, el primero es que yo creo que eh, contribuye a completar la cadena de valor del dato que han iniciado las universidades, abriendo esta ingente cantidad de, de datos, eh, Universidad Talab. Eh, procesa toda esa información, eh, la convierte, procesa todos esos datos, los convierte en información, esa información es presentada al usuario correspondiente que idealmente se convierte en conocimiento y ese conocimiento idealmente en una acción que modifica la realidad para bien. Esa es la cadena de valor del dato y esa es la idea eh, que tenemos en la Universidad Talab, ¿no? poder facilitar toda esa cadena de valor del dato a los usuarios. ¿Quién está interesado en este tipo de, de resultados? Cualquier persona que pertenezca a la comunidad universitaria, desde la capa de gestión hasta los propios estudiantes, o cualquier persona, cualquier ciudadano que esté remotamente relacionado con la educación superior. Yo creo que eh, encontrará algo de interés en Univers Universidad ALAP. Eh, por otra parte... Eh, Creemos y queremos eh, hacer también una labor didáctica con este tipo de análisis, porque no solo eh, mostramos qué se puede hacer, sino cómo se está haciendo, ya que evidentemente las fuentes de datos son públicas, pero también eh, las fuentes, el código de los propios análisis, los vamos a hacer públicos, de tal forma que todo el mundo pueda ver cómo están implementados y esperamos eh, también tener un efecto digamos, de facilitador para que eh, otros colectivos, otras personas puedan eh, hacer análisis similares a, a los que presentamos. Manuel Gertrudix, profesor titular de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo ha sido su experiencia en el Desafío Aporta? Bueno, creo que el Desafío Aporta sin duda alguna es un ejemplo de iniciativas que estimulan la acción, en este caso, de, del conjunto de las administraciones públicas para incentivar algo que creo que es fundamental que es cómo contribuir a la apertura de datos, a la gestión de información pública, a hacernos comparables y medibles entre, en este caso, las universidades, y, sin duda alguna, este tipo de iniciativas promovidas y que son un claro ejemplo ¿no? del impulso que, durante muchos años, viene desarrollando tanto la iniciativa Aporta, a través de Red.es como del propio Ministerio, supone para nosotros, para el conjunto de las universidades públicas que participamos en Universidad Talap, pero también, como no puede ser de otra forma, para el conjunto de nuestra comunidad universitaria, un estímulo para seguir trabajando en lo que es importante, ¿no? que es ofrecer información abierta, contribuir a ese ecosistema de datos abiertos y sobre todo hacer que esa información sea reutilizable y que genere valor añadido para que no solamente las instituciones, sino en general el sector el infomediario y la propia comunidad de reutilización pueda ayudarnos a descubrir nuevas potencialidades del texto de estos datos. Quiero agradecer sinceramente también, no solamente a la organización del desafío, sino al resto de compañeros de propuestas que hemos tenido la oportunidad de conocer en este, en este desafío Aporta relacionado con educación, porque sinceramente creo que el nivel ha sido altísimo, creo que muestra el vigor y la vigencia de iniciativas como esta. Así que para nosotros ha sido un verdadero placer poder contribuir a esta propuesta y a esta iniciativa este año. Juan Jesús Alcolea, socio fundador de Dimetrical. ¿Qué retos ha encontrado a la hora de reutilizar información pública y cómo los ha solventado? Pues eh, yo clasificaría los retos en, en dos tipologías. Por un lado retos puramente técnicos y por otro lado retos más funcionales. Mm, dentro de los retos técnicos, el primero que nos encontramos tenía que ver con eh, el volumen de los datasets. Eh, algunos de los datasets, puesto que se está publicando información al máximo nivel de detalle, eh, son muy voluminosos, eh, son millones de datos, y eso pues, planteaba algún problema, sobre todo desde el punto de vista de las transferencias de datos y el retraso que eso podía eh, implicar a la hora de, de un análisis ágil. Bueno, eso se solucionó finalmente aplicando una serie de políticas de caché bastante eficientes y, y quedó, quedó resuelto. Eh, el otro reto, y este es yo creo que muy importante, eh, es que precisamente porque las universidades decidieron publicar la información al máximo nivel de detalle, eh, tuvieron también que publicarla de manera anonimizada, eh, para proteger los derechos de los individuos que ahí aparecen recogidos. ¿no? Eh, esto eh, es fabuloso desde el punto de vista de la reutilización, y es una demanda de los reutilizadores de largo tiempo, ¿no? que la información, los datos se publiquen al máximo nivel de detalle, pero claro, eh, hay que pagar un precio, ¿no? y el precio se paga en este caso en forma de complejidad. Analizar, procesar un dataset anonimizado eh, no es tan sencillo como procesar un dataset agregado, contiene muchos más datos, mucha más información, pero también hay que conocer muy bien las implicaciones de los procesos de anonimización para que los análisis sean correctos. Por tanto, el reto ahí es eh, leer mucho la documentación, enterarse muy bien de cómo están implementados esos procesos de anonimización, de tal forma que conozcamos las implicaciones y el análisis que hagamos sea correcto y respetuoso con eh, los procesos que, que están implícitos en esa publicación de datos. Eh, desde el punto de vista funcional, yo creo que la, la principal fuente de complejidad eh, está asociada a la propia complejidad del dominio en sí, es decir, la gestión universitaria eh, es, eh, es un dominio bastante complejo. ¿no? Eh, a pesar de que los datos que se publican en Universidad son datos eh, perfectamente armonizados, eh, con formatos compartidos y consensuados, con semánticas compartidas y consensuadas, eh, nos hemos encontrado con pequeñas diferencias a la hora de representar determinadas realidades administrativas entre distintas universidades. Bueno, pues, eh, esas diferencias se detectan en, en, en el momento de preprocesamiento de datos, eh, bueno, se habla con las universidades, se explican las realidades que hay detrás y lo que implica desde el punto de vista del análisis es que tenemos que hacer algunos ajustes previos en determinados casos y en determinadas universidades. Eh, por otro lado, y esto ya no es específico de, de los datos eh, de Universidad, sino de cualquier dataset, eh, no siempre eh, están todos los datos que uno querría tener o no están con la precisión que uno le gustaría que estuviera. ¿no? El hecho de que eh, un dataset recoja un determinado tipo de dato en concreto no quiere decir que venga siempre informado o no quiere decir que venga siempre informado con una precisión que a veces eh, es necesaria. ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que hemos tenido que hacer es identificar esos casos e introducir en el análisis la incertidumbre que se deriva pues, de, de la ausencia de determinados datos o de la imprecisión de determinados datos.